Entonces, es fortalecer una actitud optimista y pensamientos felices, y para lograr eso primero vamos a hacer un pequeñito análisis. Ustedes ven esta imagen, y a veces uno es este pequeñito personaje que está ahí asomándose, que no sabe lo que se enfrenta, ¿verdad? A veces pasa así con la vida. ¿Qué les hace sentir esta imagen? ¿Qué les evocan ustedes? Yo eh, la última semana pasada y esta semana ha sido un poco así, ¿verdad? Todos los días hay una nueva situación que resolver, nueva situación que afrontar y, y cada vez se vuelven más intensas, ¿verdad? Y, y emocionalmente se vuelven retadoras. Y a veces el corazón no sabe qué hacer, ¿verdad? Y nuestras decisiones van llevando a cosas que, dependiendo de las decisiones que tomemos y cómo nos estamos sintiendo en la mente, en el corazón. Incluso en el cuerpo, ¿cómo estoy yo? Va haciéndome que me logre encontrar mi camino de salida o que me enrede aún más. Entonces, a veces, no sé, a mí esto, esto me fue muy clave porque es cómo mantenerme optimista y fortalecer la felicidad, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué es? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué no me estoy sintiendo así? ¿Y qué cosas están haciendo que mi optimismo no sea optimista, ¿verdad? no tenga fuerza de optimismo? Más bien... Esté la balanza hacia el otro lado. ¿Y qué es lo que me hace crear ese laberinto? ¿Qué es ese laberinto? Entonces, quiero preguntarles primero: a ver, viendo ese laberinto, ¿cómo se sienten? ¿Se identifican con esa bichito o bichita? No tiene género, así que pueden identificarse cualquiera que está frente a la vida sintiéndola así. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Están en alguna situación y toman decisiones y después. Es más enredado para <risa>, lo que están viendo ahora y afrontando cosas aún más complicadas. Bueno, yo creo que todos hemos pasado por situaciones así, especialmente conforme va avanzando la, las cosas en, que dicen pues, pandemia, pero en realidad todavía estamos lidiando con pandemia, entonces por eso estamos adaptándonos a situaciones y están ahí. Pero ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Porque a veces nos sentimos... Como la vida es un acertijo, ¿verdad? Y, y a veces, bueno, hay gente que le gusta resolver acertijos, le gusta incluso eh, adivinanzas en internet y está. Y gente que le gusta resolver problemas, como los que les encanta la matemática, o incluso preguntas y, y resolver preguntas y experimentar. Pero a veces también nuestra actitud, que es la base de todo, que es lo que hoy queremos ver, cómo reforzarla, eh, siempre está en cómo me estoy sintiendo yo. Y cuando estamos en situaciones laberínticas, ¿verdad? No sabemos dónde tomar y bien otra decisión y ¡ay, nos olvidamos más, hay que volver, y salir y de nuevo buscar otro camino. Siempre nos sentimos vulnerables. Son situaciones nuevas, nuevos retos, como, como en los juegos, o incluso así en laberintos, ¿verdad? A veces el laberinto se vuelve un poco más complicado, como que se va subiendo de nivel conforme se va avanzando y tomando decisiones en esta vida y las cosas, que se nos están viniendo, cada vez se sienten más laberínticas, más retadoras, y esto nos deja cada vez con una sensación de mayor vulnerabilidad. Entonces, es, es, es reconocer que estamos sintiéndonos así, porque lo que siento que estamos haciendo en este momento es cargarnos, cargarnos, y correr, y correr, y correr, verdad Y cumplir, cumplir, cumplir. Tengo un montón de puntos de agenda, un montón de responsabilidades laborales, familiares y de cosas que yo quería hacer y que están en mi, mi lista de también que le llaman el bucket list, que hacen así como cosas que me tengo que hacer para ser feliz. Entonces tengo tantas cosas que cumplir, que corro y corro y corro, ¿verdad? Y todo el rato me siento como que no alcanzo, que la vida no alcanza, que tengo que cumplir tantas cosas y que estoy en este laberinto que no sé cómo salir y sigue siendo ese sentido de vulnerabilidad, entonces eh, la idea no es, es sentirnos más frustrados, sino es reconocer que estamos frustrados y reconocer que a veces pues están esos sentimientos, está la tristeza, está eh, la, la frustración, está la ansiedad, está el miedo, está la bueno, todo esto que nos está haciendo sentir ahora, hay confusión, hay enojos, hay diferentes cosas de reacción a situaciones que estoy afrontando. Y a veces no prestamos atención a cómo me estoy sintiendo y lo que hago es como, por eso es como, no entiendo qué me está pasando, por qué me siento así, lo que hago es salir corriendo, es lo tratar de evadir, tratar de no sentir. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Nos enredamos aún más en ese laberinto. Entonces, eh, ahora es como encontrarle. Primero, primero entender por qué nos sirve oír. eso que dicen, no, no, cuando está temblando, eso ha pasado en lugares de trabajo que he tenido antes, eh, que eh, lugares que están muy llenos de personas, estábamos en cubículos en un call center, empieza a temblar y lo primero es, no corra, no tenga miedo, y una muchacha se levantó y se agarró y empezó a pegar gritos, y todo el mundo tratando de salir, y ya no nos dejaba salir. Pero en realidad, es... Entender y reconocer, ok, estoy pasando una situación que me está haciendo sentir triste. Estoy enfrentando cosas en la vida que me están haciendo enojar, sentirme vulnerable, sentirme confundida. Y ok, ahora, ¿cómo pero yo lo estoy sintiendo? Tengo que reconocer primero como darle espacio, darle ese, ese sentido que sí, estoy sintiendo esto. No reprimirlo, porque ¿qué pasa? ¿Cómo, pero yo, cómo está mi mente y mi corazón? Primero, no reconoce el no. Entonces le digo, no tenga pánico, ¿qué pasa? Es como, ¡guau! Se despierta el pánico, no se enoje, uf, salió el dragón y quemó todo. Eh, ¿Qué más? No, no esté confundida, piense bien, yo no más se confunde. Entonces, el decir no, el reprimirlo, el tratar de cambiarlo sin... Aceptar que lo estoy sintiendo lo incrementa y no lo resuelve. Y en ese momento, pues, es reconocer, sí estoy sintiendo esto y es algo que necesitaba sentir o que me está despertando esa situación para sentirlo. Y lo digo para mí misma que ha sido un proceso largo también este año. Reconocer que sí estoy pasando periodos de tristeza, que el luto también tiene todos sus procesos que las situaciones retadoras vienen y, y sí me siento vulnerable a veces, pero ¿cómo entonces manejar todo eso? Porque nos abruma, no queremos sentirlos porque hace que el alma se sienta desesperanzada, pero entonces reconocerlo primero, es darles espacio para resolverlo y sentir que sí se puede. Así que lo primero es, ¿cómo pesar de ese laberinto? ¿Cómo pesar de todo lo que estoy viviendo? Puedo yo encontrar de nuevo mi equilibrio? Cómo yo puedo formar, descubrir y crear ese espacio de equilibrio en mí. Y el equilibrio es como, cómo pienso, siento, hablo, actúo, incluso eso después se refleja en mi cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo también? Entonces el equilibrio es lograr ese balance que tienen estas piedras. Y si ustedes ven que hay un montón acumuladas hacia arriba. Y que lograron hacer que no se caigan en medio del flujo del agua. Y a mí me encanta hacer esto cada vez que estoy en un río o en el mar. <ríe> hacer esas torrecitas de piedras porque me parece tan increíble como hay tantas diferentes formas y están en medio de esta agua que fluye y fluye y fluye y se puede mantener estable. Y para mí esa es una imagen tan linda de representarlo para uno mismo. La capacidad que todas las almas humanas tenemos. Pero cómo reconocer en medio de todo ese caos interior que estaba pasando es sentir que soy esas piedras y que el río está ahí, que sigue fluyendo, pero vamos a, a buscar esos pasos especiales para ir fortaleciendo lo que hay en mí que va a ayudarme a lidiar, a manejar, y transformando y resignificando lo que estoy viviendo para poder tener la fuerza de atravesar las cosas porque todo viene y se va así que eso es la primera cosa de reconocer la perspectiva de todo punto uno bueno y no sé si ustedes reconoce en esa imagen estoy buscando mucho de perspectiva pero esto me pareció interesante no se ve tan bonito tan bonito pero es la parte de una cosa arquitectónica muy famosa que nunca se ve, de este punto de vista, que es arriba de la Torre Eiffel. Yo no la conozco en vivo, pero me pareció muy bonita esta foto de la perspectiva, de cómo estoy yo viendo las situaciones, cómo estoy yo viviéndolas, sintiéndolas, e incluso, si sí, son las situaciones, porque son las cosas de cómo me hacen sentir. Entonces, punto de la perspectiva, es primero, de saber que todo, todo lo que me está, que, que está pasando en la vida, son pasajeras. Es igual que este montón de gente que va diariamente a visitar la Torre Eiffel, vienen y se van, ¿verdad? Todas las situaciones es igual, los huracanes, las tormentas tropicales que estamos experimentando ahora, en Costa Rica y Nicaragua y todo Centroamérica, no sé si hay de otros países por aquí, pero ahorita estamos con mucha lluvia en esta parte del mundo, eh, viene una tormenta llueve, se inunda todo y después se va igual vale las, las situaciones vienen tormentas emocionales vienen eh, cosas mentales, sentimentales y situaciones muy retadoras pero las situaciones vienen y se van yo no soy las situaciones y primero esa perspectiva eso que está pasando no define lo que soy yo es parte de mi camino que tenía que atravesar. Igual a veces se inundan calles si y uno no hay quita, hay que pasar en medio de esa calle toda mojada. Y se van a mojar los pies, se van a mojar los calcetines, pero pasaste. Y ya, pongo, cuando llego al lugar que tenía que llegar, cuelgo los calcetines, pongo a secar los zapatos y ya. Las situaciones no definen lo que soy yo. Vienen y se van. Y lo que soy yo es... Este ser humano, este, esta alma capaz, esta alma poderosa, esta alma que va aprendiendo, va madurando y con cada situación que va afrontando, viene a afrontarla porque tiene la capacidad de afrontar. Y lo que soy yo es muchísimo más profundo que solo eso que está pasando. Yo soy un alma especial. Así que esto es como a veces hacer afirmaciones y ir sintiéndolas, que... Dando la perspectiva, digamos, de la situación que tengo ahora, a veces la vemos así como, bueno, como un túnel, ¿verdad? Y que solo veo esa salida y no hay nada más que pueda hacer porque es mi visión túnel. No puedo ver que todo lo que hay alrededor y entonces todo se hace muy grande y se hace muy difícil y muy complicado. De, si veo la perspectiva, por ejemplo, de ese laberinto que vemos ahí, usted estará dentro del laberinto y las paredes altas usted no puede entender pero si usted logra ir más allá y lo ve desde arriba con esta perspectiva de la Torre Eiffel, usted puede ver el camino fácilmente y ver todos los enredos que hay alrededor. Entonces, aquí en, en Brahma Kumaris practicamos algo muy bueno, que me ha servido mucho en estas situaciones, vamos afrontando cada vez más retadoras, que es un poquito es observar sin absorber. Retador también. O sea, las situaciones, observarlas. Yo soy como un actor, pero primero las observo y no absorbo, o sea, no permito que estén perturbando la forma en que me estoy sintiendo. Y si me perturban y me hacen sentir algo, es aceptar, ok, en este momento lo estoy sintiendo. Me afectó esa situación. Acepto, reconozco mi sentimiento y voy a cambiar la perspectiva. La tengo aquí, aquí al frente, pero en realidad... Yo soy mucho más que solo estas cosas que están sucediendo. Entonces, ahí tengo que hacer un, Como una desconexión. Eh, un poquito no... Porque cuando uno está en la situación está absorbido, absorto, totalmente sumergido en la situación y la situación casi se vuelve como todo lo que hay y lo que existe. Pero entonces es tomarse un pequeñito... Una pausa, para mí es como un pequeñito hacerse su propia terapia en ese momento de cambio de perspectiva lo que yo estoy observarla a lo lejos así como subido de, arriba de la torre eiffel o arriba de una torre observarla como si fuera una película lejana y yo solo observo lo que está sucediendo se llama observador desapegado que también siempre les mencionamos por aquí es cómo lograr observar que todo lo que sucede es retador no le vamos a negar lo que estamos sintiendo cuérdense aceptarlo, pero ahí está sucediendo y aquí estoy yo yo soy actor actriz en parte de esta gran obra de teatro pero yo no soy esa situación está pasando una cosa retadora algo más, una nueva escena que va a venir y se va a ir entonces puedo observarla más fácil puedo encontrar mejor cómo manejar ese sentimiento que me hizo que me despertó en mí cuando logro desapegarme, verlo de lo lejos y realmente hacer el ejercicio de verlo así, como subido a lo lejos y ver, ok, incluso me veo yo reaccionando, me veo yo hablando, me veo yo actuando ahí, pero a lo lejos y decir, mira, esto pasó, tomé esta decisión, ok, pudo haber sido distinta, si pude haber hecho otra cosa, acepto lo que hice, pero ahora verla así a lo lejos, igual como estoy viendo esas personas como puntitos pequeñitos, incluso un camión que está pasando ahí ve algo tan chiquitito, ok, ahí yo puedo ver, mira, hay más espacio para maniobrar, por aquí está llegando mucha gente, me voy por el otro lado, mejor a la izquierda hay demasiada gente, a la derecha hay menos, entonces, verdad, como que hay mayor espacio de estrategias para afrontar distinto las cosas y ir poco a poco aprendiendo los sentimientos que me han hecho surgir, que no me están haciendo sentir bien, a lo lejos. Y saber que esos sentimientos también son temporales, y que los sentimientos nacen de una actitud, de una forma que yo estoy percibiendo las cosas. Entonces, al cambiar la perspectiva, puedo entender mejor por qué nacieron. Igual sí, hay situaciones retadoras que me van a hacer sentir tristeza, y parte de la tristeza es, cómo ir manejando esta nueva situación y es aprender igual como manejar un automóvil, es cómo ir aprendiendo a, a, sobre esto, de, lo, de la vida que estoy viviendo y las situaciones que voy manejando. Entonces, para mí esencial también el espacio seguro dentro de mí. Y bueno, en este caso a mí me encanta también como es aporte ir a la naturaleza y alejarme un poquito, pero se puede hacer en cualquier lugar y el, la invitación es de crear esos espacios haciendo pausas donde sea que estoy. Es parar un momentito, darme mi espacio, porque cuánto tiempo pasamos cumpliendo todo este montón de cosas, de puntos de responsabilidad laboral, familiar, de mis propios sueños y e ilusiones. Pero no, no me doy cuenta cómo me estoy sintiendo, no pongo esa atención especial. Entonces, especialísimo es tomarme unos minutitos al día en el medio de todas las carreras, retraerme a un, a un lugar donde pueda estar sola y tranquila, solo y tranquilo. Ponerme unos audífonos, poner música bonita en el celular y permitirme respirar paz. Ir poco a poco aquí dentro, en mi corazón, en mi mente, creando esa paz, volviéndome a sentir que lo que soy yo, sí si vale, es como crear ese espacio de que sí, las situaciones están ahí afuera. La turbulencia, los laberintos, todo lo que está siendo retador está ahí afuera, pero aquí adentro, en este momento, en este segundo, en esta pausa de paz, yo voy creando un lugar donde yo, el alma, vuelvo a estar a salvo. Donde todos esos pensamientos, sentimientos perturbadores quedan afuera. Y aquí en mi interior es un oasis de paz, donde el alma tiene derecho y voy a construir mi propio espacio seguro, tranquilo, a salvo. Y me voy hablando así. Y hay que hacer ese pensamiento determinado afuera, queda todo eso que estaba sintiendo y ahora en este instante me enfoco en crear activamente en mi corazón paz. En crear seguridad, estabilidad y ahí poco a poco voy a tener un espacio, me va a ayudar a retraerme y a, y a cambiar la perspectiva porque paso 12 y ahora sí, escucharme, no me estoy escuchando, no me estoy prestando atención y realmente sentir quién soy yo porque estamos tomando tantas situaciones, tantas cosas que estamos viviendo como si fueran lo que soy yo. Entonces, estoy vulnerable a todo y a todos. Comentarios, todos estamos muy afectados emocionalmente. Todos y todas. Estamos viviendo situaciones muy distintas y la convivencia se ha vuelto retadora entre nosotros y nosotras. Cosas pequeñitas que nos dicen se vuelven algo tan grande que hiere mi corazón y que me hace sentir lo peor del mundo, pero en realidad no es tanto. Y si antes, si me hubieran dicho algo y lo mismo, no me habría sentido así. Así que tengo que escucharme y no escuchar al corazón herido por algo que no soy yo. Sino escuchar realmente al espíritu, al alma. Que yo soy un ser eterno, un ser que no es solo este cuerpo, no solo lo que hago, lo que poseo. Yo no soy mi celular, no soy la taza favorita. Yo soy, vemos si se me quebrara esta taza, sin sí, no dolería pero bueno, ahí está y, y pues es perecedera y, y tiene sus años, entonces si se quiebra, se quiebra la taza, no me quebro yo, ¿verdad? Pero también es lo mismo, si estoy haciendo algo y alguien me comenta algo, pues sí, hace, aprendo, acepto, pero no me lo está diciendo el alma, lo que yo soy es el, el, el ser que está detrás de todo lo que hacemos, y ¿sí? es aprender a, a encontrar ese balance de volver a reconocer. Que lo que soy yo, el alma, el espíritu que soy yo, es tan especial, tan único. Y es volverse a conectar, a sentirlo, a experimentarlo, más allá de toda esa bulla, de todo lo que los demás me han dicho, me comentan, no. Aquí estoy conectada, ¿se acuerdan? En mi espacio seguro, en mi espacio confortable, y ahora sí, yo, el alma, originalmente soy un ser sabio, un ser de paz, un ser de amor, yo soy luz y soy esperanza, irse abriendo el corazón a sentir lo que realmente soy. Y cada uno y cada una tiene esa esencia y tiene ese recuerdo grabado en el alma también. Por eso estos espacios, estas pausas, es irse reconectando. Y cuando ya estoy reconectada, ahora sí. Me pongo a trabajar. Entonces, en esa misma experiencia voy a tener que hacer una limpieza profunda. Voy a hacer la limpieza de año nuevo, ¿verdad? De, de sacar todo eso que me ha estado molestando y se ha estado acumulando y ha estado impidiendo que yo pueda tener una buena actitud. Y no depende de nadie. No depende de lo que me digan. No depende de las situaciones. Y si yo no lo hago, nadie lo va a hacer mí. Eso es muy claro que... que Así esencial entender. Por eso los tres primeros pasos fue para ir aceptando y teniendo la fuerza de afrontar a lo que sigue y es limpiar el corazón que yo mismo he ido acumulando cosas de sentimientos arraigados, resentimientos y tantas cosas que ya se abrumó. Entonces, agarrar ese piso y ese desinfectante, donde ahí está ya como muy seria la limpieza, pero también creo que... Es importante darse cuenta de la perspectiva que he estado haciendo en modo queja. En el modo queja no soy constructivo, soy destructivo. Y no destruyo solo la esperanza de otros, que sí lo estoy haciendo cuando solo me quejo y, y critico, sino es que yo misma en mi interior sigo alimentando un, un estado muy de desconfort, de incomodidad. Cuando estoy en modo queja solo veo los defectos y solo veo que los demás me están haciendo a mí y no estoy logrando limpiar. Cuando estoy en modo queja no puedo disfrutar y no puedo ser feliz ni estar en paz porque me no estoy fijando en el mínimo detalle para yo misma seguir acumulando enojo, seguir acumulando tristeza, seguir acumulando desesperanza. Entonces, modo queja se va a... a vamos a agarrar el cloro, ¿verdad? Y pasarle duro a nuestro corazón y poner, ok, entender que la medicina que necesito no es y que es una actitud que estoy tomando, que estoy decidiendo tomar cuando me fijo solo en el defecto y solo me quejo y solo veo las cosas malas, eso es lo que estoy alimentando en mi corazón y voy construyendo, se va como haciendo capas en el corazón de esa sociedad a mí me sorprendió mucho, ahora estoy siguiendo un, un porque pasó en la lavadora nuestra a un muchacho que limpia lavadoras en Estados Unidos, las desarma y empieza a agarrar y a pesar de que el detergente es para limpiar ropa, ¿verdad? si uno no limpia la lavadora, se va haciendo como una capa de detergente así como pegajosa e incluso algo que está estructurado y se ha utilizado y pensado y se vende para limpiar, puede incluso causar suciedad. Lo mismo es cuando estoy yo en esta concentración total de cosas que no construyen, que no colaboran, que no son solidarias, que yo misma voy haciendo el espacio incómodo para mí y para los demás. Así que ese, esa pausa de paz, ese cambio de perspectiva, todo esto es, ok, en este momento voy a limpiar todo eso, voy a agarrar y desarmar esa lavadora y quitarle todo ese pegoste que tiene en el corazón. Y estoy en mi espacio seguro, me estoy sintiendo fuerte, me estoy sintiendo tranquila, así que sí lo puedo hacer. Así que ahora, ¿cómo hacerlo? Y es la segunda parte, ¿verdad? La actitud no es todo. ¿Cómo puedo ser más optimista? Es cambiando la perspectiva y volviendo a sentir quién soy yo. Y saber que en mí están todas esas herramientas para lograrlo. Y que por qué me sentí vulnerable, por qué me sentí confundida, por qué sentí todas estas cosas, es porque todo mi valor, toda mi perspectiva, toda mi concentración estaba o en las cosas que eran negativas o en sentir que yo era algo que en realidad no soy y que me dejó totalmente expuesta, y todo mi valor se lo di allá afuera. Y cuando yo me quejo, otros se van a quejar de mí. Cuando yo le echo la culpa a los demás, otros me van a echar la culpa a mí también. Es un ir y venir. Si yo siembro eso, se me va a devolver eso. Así que ahora es alimentarme diferente. Así como... Hay que hacer reducir un poco la cantidad de carbohidratos porque se convierten en pancita ¿verdad? también, y hasta aumentar más la leguminosidad, hacer un equilibrio nutricional. Aquí en el alma necesitamos estar alimentando, y si la alimentamos con esto otro que estamos haciendo, es como darle puro McDonald's. Que, ah, hicieron un documental, no sé si lo vieron, que se llama Super Size, como el muchacho iba a McDonald's y si lo ofrecían. Eh, agrandar el combo tenía que, que decir que sí y comió solo McDonald's por un mes y fue le hizo todo un montón de efectos al cuerpo entonces si yo estoy alimentando mi alma solo con cosas que yo sé que me están creando una actitud y un estado malo el alma siempre va a estar en ese estado y soy yo la que lo estoy alimentando saben cuáles cuál son los nutrientes, cómo se alimenta el alma, es con lo que estoy pensando porque lo que estoy pensando inmediato se vuelve un sentimiento. Y si yo estoy pensando, ay, mira, esta persona está pensando que yo soy inútil. Esta persona está solo criticando lo que yo hago. Esta persona, ¿por qué me está ir respetando? Esta persona, ¿por qué? Y todo, todo el rato pensando así, entonces, siempre me estoy sintiendo mal y mi felicidad no va a ser existente. Pero si yo logro en ese cambio de perspectiva y en esa creación total de mi espacio seguro interior, es volver a traer, a mí esta foto, yo sé que desde que salió todo el mundo la ha usado, pero me encanta, ¿verdad? Es, son cosas sencillas, la felicidad no depende de cosas, ni de, de personas. Hay situaciones que nos han despertado felicidad, hay cosas como encontrar una taza roja que ha durado muchos años que la hacen sentir bien, pero eso no es felicidad, son solo situaciones lindas que de repente nos hacen sentir bien. La felicidad verdadera es un estado del alma que no depende de nada ni de nadie. Es una actitud y empieza creándola yo en mi mente, en mis pensamientos, que de inmediato se vuelve un sentimiento. Y cuando ya lo estoy sintiendo en es mi experiencia, y lo interesante de la experiencia, se vuelve entonces una fortaleza en mi actitud. Entonces, cuando yo voy alimentando primero al alma, mis pensamientos, sentimientos, mi actitud, con esa felicidad natural que hay en mí. Las situaciones pueden ser retadoras, pueden ser caóticas, pueden ser temerosas, pero aquí dentro yo tengo la capacidad de alimentar, de volver a, a recordarme los triunfos, de saber los momentos en que yo he resuelto cosas bien, en que sí han salido bien las cosas, en que sí he tenido claridad, saber que está en mí esa capacidad. Y cuando reconozco todo esto, la, la sensación natural de la felicidad es cuando voy limpiando el corazón y hay un espacio que no es solo paz, es que el alma se va sintiendo bien consigo misma, bien con las cosas que hago y no sentir que mi vida es un calvario, sino que hay una razón por la cual estoy viviendo las cosas y saber que tengo en mí la capacidad de ir transformando mi propia existencia. Yo tengo la capacidad de que si algo me incomoda lo cambio, que si no me estoy sintiendo bien el trabajo, si no estoy sintiendo que es mi lugar, puedo cambiarlo también. Y no solo que las cosas de afuera tienen que estar bien, sino que aquí dentro, en este momento, ahora, que todo está tan caótico allá, adentro, allá afuera, aquí adentro tengo ese derecho y ese espacio especial para estar bien. Y no soy solo yo, ahí es el detalle. El alma tiene esa naturaleza original, pero también tengo que tomar ayuda. Porque a veces las situaciones son bien grandes. Y para mí también ha sido clave que cuando más he caído, más siento esa mano que me ayuda y que me va a ir diciendo, vení, mijita, vení, del ser supremo, de Dios. Entonces, es no modo que, acuérdense, sino el modo, aquí estoy y ahí viene mi papito inmediato mi mamita suprema, que va a ayudarme a levantarme donde estoy. Entonces es saber que el alma suprema es 100% benevolente, 100% amoroso y que jamás me va a sentir, hacer sentir mal. Las situaciones, las cosas que estoy afrontando van a pasar. Pero yo decido en este momento cómo sentirme. Y en este momento tengo la capacidad de hacerlo. Así que les quiero invitar, no sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta antes de irnos a la meditación para experimentar esa, esa fuerza suprema que nos va a ayudar. Eh, bueno, estoy viendo Margarita, Angélica, ¿sí que te escuchaba bien. Bueno, entonces vámonos al a, a practicar así como, como reconocer esa fuerza que nos va a ayudar a, a salir. Y voy a dejar esta foto porque me gusta mucho. Ok, <ríe> entonces, ¿están listos? Listos. Déjense a sentar en este momento así decirles a los que están alrededor suyo que van a estar un momentito en su pausa de paz. En su espaciecito tranquilo. Así que voy a observar esa imagen frente a mí. Y reconocer la simpleza y sencillez. Y ver cómo se puede disfrutar de algo tan lindo y sencillo como es la lluvia el agua, y hoy, ahora, puedo volver hacia mi interior, más allá de todo el caos externo, con mi mente, puedo sentir que todo ahora se retrae a ese espacio seguro, tranquilo, dulce, adentro de mi propio ser. Poco a poco voy a sentir esa tranquilidad de estar aquí donde nada ni nadie puede hacerme sentir Perturbación, yo soy alma, soy esta energía espiritual que le da vida a este cuerpo y sentí que a pesar de la velocidad con que cambian las situaciones, todo sucede de afuera y aquí adentro yo voy creando mi propio oasis de paz aquí regreso a mi punto de equilibrio aquí mi mente y mi corazón vuelven a estar de acuerdo y a escucharme a mí, escucharme en cómo me quiero sentir hoy, y saber que lo que sea que suceda allá afuera, yo voy construyendo aquí adentro ese estado estable, pacífico, maduro, feliz. En esta dulce experiencia espiritual de mi propio ser, sintiendo que soy capaz, que soy un alma entre tantos millones de almas en el mundo, donde yo soy particularmente especial, donde no hay nadie más como yo. Donde cada alma es única. Y hoy, en este segundo, siendo consciente y sintiendo la livianez, la luz de ser alma, soy capaz de percibir tan cerca de mí al alma suprema, a mi Padre y Madre eterna Su abrazo espiritual envuelve completamente al alma y me hace sentir absolutamente protegida. Mi padre, Madre Suprema, está tan orgulloso de mí y veo su mirada hacia mí con tal confianza, con tal alegría, alentándome a sentir la forma en que me está mirando porque el Padre Supremo mira directo al alma y reconoce la fuerza, la capacidad, el poder de amoldarme y aprender que hay en mí y me ayuda a sentirlo, a sentirme cómo me ve, cómo me conoce, y reconocer que soy un alma fuerte, capaz, naturalmente, paz. Y que todo esto puedo volverlo a sentir cuando sea que quiero. Solo tengo que volver a esta experiencia de ser alma y fácilmente podré sentir el amor espiritual, puro, eterno, de Dios. Soy su hijo, su hija, y con esta dulce sensación en mi corazón, me hago esta promesa para mí misma, para mí mismo, hoy. Ahora, todos los días que quedan en esta vida, voy a practicar alimentar al ser con felicidad, con paz, y ir construyendo juntos. Una atmósfera distinta. Traer una luz diferente entre tanta confusión y oscuridad. Yo soy un alma de paz. Un Muchas gracias a todas y todos por haber seguido esta charla todo este rato y pasé el tiempo, así que disculpen. y bueno, espero que les haya servido les invito a que practiquen, practiquen, practiquen y así cada vez se hace más fácil así que espero que estén muy bien, les mando un abrazo espiritual fuerte y si sí se puede, todos juntos y juntas podemos transformar esa oscuridad en luz especialmente con nuestro compañero eterno